Hola, hola, buenos a todos. Aquí se Comentando, un día más en la taberna. Y hoy volvemos con un nuevo capítulo de Spirit de the Mouse. Tenemos, como recordamos, que recoger. Ahora, bueno, habíamos desbloqueado. O oh, bueno. Fallo de corriente. Tres. Vale, justo. Tenemos que recoger los tres Kiblings. Eh, no. Lo tenemos todo claro. Vale, y tenemos que recoger los tres siblings de la máquina A ver si nos da tiempo Uy, mira Vale, aquí está el primero Hola ¿En qué puedo ayudar? Venga, a la máquina Eh, sí yo los... Ya que estás aquí, ¿te apetece escuchar una adivinanza? Venga, dale ¿Qué debería estar encargando de mi Kipling Box? Es que es un insulto a mi inteligencia, no voy a participar en tareas de tal futilidad. Mis compañeros no son muy lombreras, que se diga. Me desagrada estar cerca de ellos demasiado tiempo. No es bueno para mi cerebro. ¿Qué te parecería una batalla de intelectos? Encuentra respuesta a en unos cuantos acertijos y me plantearé volver a la Kibling Box. Buah. Eh, vale. ¡Perfecto! Ojalá seas digna de mi intelecto. Aquí está mi primer acertijo. Una herida oscura que venden cerca y que se toma por las mañanas para ponerte las pilas. ¿Cuánto cuesta? La respuesta dice con este vecindario. Habla conmigo cuando la tengas. Ay, hecho un vistazo que tuviera notas para ver el acertijo. ¿Yu? Vale. Eh, vale, pues vamos a bajar y vamos a buscar al resto de... Sabiendo que necesitamos esa información, vamos a irnos. dirección al café y a ver si nos encontramos al resto de Kipling por allí. No, a esa de esto no puedo llegar A ver, a ver, a ver ¿Cuánto cuesta un café? Buah, estás... Que aquí lo pone ¿No tenemos alguna forma de verlo? ¡Hola! Pedazo salto a ver... eso Los dos están absortos en la televisión Vale... Eh, Otro... Eh, eh, eh, vale... Abriendo el mapa... ¿Dónde están los Kiblings? Ah, no lo pone... Oh. Vale... Pues a lo mejor sí que teníamos que haber recordado dónde estaban... Sé que había unos como jugando en una fuente o algo así... Vale... No, no... A ver... No perdamos el tiempo... Vale, vamos a dejar por aquí Tengo que encontrar la info de lo del café allí La respuesta es sí, pero wow Vale Vale, aquí no hay nada más Vale, aquí debería haber unos Pero el caso es que no Uh por aquí no habíamos pasado ya. No habíamos pasado aún. Mm -hmm. eh, vale, pues ¿dónde están estos kiblings? No llevo, ¿no? No, no. ¡Guau! Wow. Vamos, pequeñita. Eh, pues me llama bastante la atención dónde estarán. Aquí. Ah, mira, ¿ves? Uy, buah, esto va a ser una carrera. Hola. Uno, dos, uno, dos. Uf, perdón, no puedo parar. hablar ahora. Si quieres hablar con alguien, voy a hablar con mi entrenador. Vale. Hola, ratona. Key coach. Eres el espíritu guardián en prácticas, ¿no? Más pequeña de lo que esperaba. Joder. ¿Qué tenemos que volver al box ahora? No lo creo. Estamos invitados a una importante sesión de entrenamiento. ¿Qué sprint? mi campeón está entrenando para las esquivolimpiadas? Hay una carrera en la que tienes que romper la barra del sonido. Mi campeón está entrenando para eso. No nos moveremos hasta que lo consiga. ¿Lista para ver cómo rompe la barra del sonido? Claro. Buah, va a romper algo tú. O sea, la barra del sonido no, pero cristales o algo así. Ah, por ellos. Preparados. Me señal. Dos, uno... Dios. ¿Cómo? Dios va rápido, ¿eh? Oh. Vale. Dios va rapidísimo. Dale, rey. Se ha puercillo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha roto ya la barra del sonido? ¿Lo has visto? Lo ha conseguido Lo ha hecho No puedo creerlo Has completado el entrenamiento Vas a destacar en las Kibolimpiadas. No puedo creerlo Soy el primer Kiblin en alcanzar tal velocidad Mira que hora es Tenemos que volver a la Kibling Box. No hay que perder ni un minuto más Ratona, no olvides nunca este momento El nacimiento de una estrella te veo luego. Sí. Vale, bueno, oye, pues hemos limpiado. Vale, justo. Ahí esto es un Kibling. Bueno, vale. Ole. Ay. Digo, no puedo subir. Vale, perfecto. Vale, ¿y los otros dónde estaban? Vale, estaban también en una zona de tejado, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que sí. Ah, bueno, y esto es nada para esta zona y ya está. ¡Opa! Ahí va. Vale, sube. Vale, Me ha asustado. Sancler, desde 1222 hasta que se retiró. Vale, esto será importante porque seguramente será uno de los acertijos que nos va a pedir el, el otro ratoncillo eh, Vale, nos caemos A la... Piernas rotas Vale, pues qué otras zonas de... Ay, ay, ay, ay qué otras zonas de San Clair La calle del Este nos quedan Aquí no cambiamos de barrio, ¿no? Vale Sí, aquí no habíamos venido Debe estar por aquí O sea, no hemos venido por aquí en el momento de recoger killings ¿Vale? Vamos para arriba. Ah, sí, justo, están aquí. Hola. Ay, vamos a jugar al escondite. lo puedo venir. Uno. Luego, cinco. Después del cinco viene el tres. O el ocho, quizá. Las metas son difíciles. ¿Cómo vamos a jugar al escondite si no sabemos contar? Dios mío. Vale. Hola. ¿Qué estás? Oye, tienes cara a ratona lista. Quedan una partida de escondite. Lo sabía. Solo así, prometenos volver a la Kibling Box a repararlo. ¿Quién te crees que eres exigiendo de esta manera? ¿Un espíritu guardián? Les ha dicho que sí en ratón, pero no han entendido nada. Lógico. A mí me parece chantaje. Deberíamos cuidar de la Kibling Box. Vamos a decir que sí. Vale, trato. Entonces, ¿juegas con nosotros al escondite o qué? Sí. Venga. Nos esconderemos en varios objetos de este jardín. De momento, solo en el piso... De momento. Si piensas que estamos en un objeto, dale una descarga. Pero con cuidado, somos delicados. Solo puedes fallar tres veces. Así que mira bien. Buah. Oh. Vale, este es sospechoso. Vale. La, vale. Este también... Vale, ¿y el otro? Buah, no noto ningún otro que se mueva, tú Ah, este <risa> Justo, ¿vale? No, vale, era casi invisible el... Ahora por el piso de abajo también Creo que hace trampa Quizás somos malísimos jugando Vamos a por la última ronda Esta vez nos esconderemos en la parte inferior del jardín ¿Vale? ¡Listos! A esconderse ¿Vale? Ahí me deja a mí aquí arriba ¿Vale? No, ese no se mueve Este sí... ¡Vale! ¡Ay! Puedo hablar con él ¿Le puedo chantajar a ver si me puede decir dónde está el otro? Ah, no A ver, ¿dónde están? Buah Esta era difícil, ¿eh? Vale, lo tenemos Esto, ah, mira, y el otro está allí La escoba esta Joder, es que está perdido brillo, eh Vale, no vale, era casi invisible Vale, ya está, ¿no? Juego es juego genial y está muy bien Gracias por jugar con nosotros, Ratona Comprometemos y volvemos a la Box. No le digas nada al Lumio, por favor Esperamos que la hayas pasado bien, adiós Hora de volver al la Box. Por Dios, como pueden ser tan cute Vale, y ahora hay que volver al café A ver qué vale Una una de esta Vale Que vale, vale? vale? literalmente un café Vale, lo tiramos por aquí, ¿no? Ay, no. Vale, eso es. Vale. Es que la pregunta tiene lo suyo, ¿eh? Vale. Vamos a hacer la calle así hasta abajo y ya está. Es que vaya tela. Vale. No, es que esto es... Esto es lotería. Pues no he encontrado ningún de este donde ponga el precio del café. Uy, la cámara que se me va. Pero estos están aquí viendo la serie tan tranquilamente. Oh, espera, espera, espera, espera. ¿Cómo subo aquí? ¿Llego? Así. Ah, bueno, me acordaba. Ah, míralo. Aquí en el menú. Café, 1.45. Joder, cuesta más el té que el café. Chai late, 5.50. Dios mío, si está hinchado los precios, tú. La inflación. Vale, pues 1.45 el café. Revisado. Como me haga hacer más viajes, mato. Fue me parece. La ratoncita ahí. Oye, aquí quién nos puede subir? Vale. Ok, pues vamos por este. Vale, para arriba. A ver, Rey. Ya tengo tu solución. Oh, tiene dos. Sí. Uno... 45. ¿Vale? Ahora no es el café. Vale, correcta. Me gusta. ¿Estás preparada? Me sirve un tuyo de Un antiguo pozo, la fecha de nacimiento de San Clair Ah. Vale, ya tenemos la respuesta. Que esta era, sí. 1200. 1222. Justo, eh. Justo, digo di que sí. No me dejes así. Correcto, dale. Que listos, eh. Hemos sido muy listos. Cerebro gordo. Aquí, ¿cómo se nota? Vale. Ole. Ya pueden hacer la Kiblin Box del este residencial. Vamos a ello. Vale. Para continuar. Vale. Hazlo. Empezando el reinicio. Esperando informe esta de los Kiblins. Listos, Vale. ¡Bum! No falles. Ah, ya está, ya están trabajando así. Vale, vale, digo, menos mal. uy, uy, uy, uy, uy. Ah, vale, digo, se ha roto. No, no, es la energía. Vale. ¡Pling! Vale. <risa> Secuencia de rizo completa con éxito. Ahora funciona correctamente. El creador me programó para recompensar a las armas cognitativas. Acerca este regalo desde el fondo de mi corazón. Ah, acepta. Oh, una bombilla. Vale. Apagar las luces y salir de la habitación. Entrando en modo reposo. Goodbye, world. Esta parte de la ciudad. Hasta otra ratona. Vale. Ping. Uy, ¿qué me ponía así? Vale, y ahora vamos a hablar con Sofía. Porque ya Tiene... Uh Sigo sin saber cómo llegar a esa zona Vale eh, Escuchar Soy yo, guarda la electricidad, parece estable Llevamos cinco minutos sin un apagón Sí, por fin padre terminar la tesis Mañana por la mañana me daré un lujo con un buen desayuno de Chef Mitchell Y yo puedo, pronto habrá acabado los estudios Ay, ay Alegría, felicidad. ¡Opa! Ah, vale, me la dejan en ese lado. ¡Yey! Hemos ayudado a otra personita de San Clair. Maravilloso. Eh, me encanta cómo la ratona absorbe las la felicidades. Eh. Oh. Por favor, qué cute. Quisiera empezar. Oye ratona Al habla luminón. Presta atención Bien hecho Has ayudado a los humanos del barrio Jamás dudé de ti Bueno, no mucho Vuelve a la plaza del sur Para hablar conmigo De prisa Todavía tengo algo de poder Para transportarte de vuelta a mí Si quieres Sí, venga Llévame Espera un momento Uy Toma ahí truenago. Vale Oye, muy bien, eh Además se nos va a quedar Una adoración perfecta Del capítulo Me encanta Plaza del Sur. ¡Bum! Hola... A ver, ¿qué? ¿Ya has terminado? No esperaba que terminas tan rápido. Me has impresionado. Solo un poco, pero bueno. Sigamos. Yo cogeré la felicidad. Ay, no. Pobrecito. Eso... Cada vez está más poderoso el dominón, eh. Mira lo guau qué brillo tiene ahora. Sí, sí, empieza a recuperar las fuerzas. Si has podido conseguir felicidad de esta calidad, podrías enseñar un par de cosas a esos kiblings. Pero con esto no basta para volver a casa. Necesito más poder. Aún no has terminado. Siento más ejecuciones fuertes de otra parte de Saint Clair. Impresionada. ¡Ja! un espíritu guardián tan por eso como yo puede sentir cosas. Y viene del norte. La carretera hacia la ciudad del norte está bloqueada por alambradas, pero puedes cruzarlas aún. No tenemos toda noche, ¿vale? Te ayudaré. Prepárate. Ojo. Hola. Vale, y con este poder mágico nuevo. Oh, oh, oh, oh, oh, cuidado, cuidado. ¡Ole! Vamos a ir. Ah, no, digo, vamos a ir full eléctricos todo el rato. No, no, no, no. Vale, vale, vale. vale. Rayo fluye por tu web. Puede transformarte durante un breve periodo de tiempo y atravesar ciertas superficies. Uh. Vale. Úsalo bien, ratona. Te da el poder de transformarte temporalmente en electricidad pura. Tu forma física aún te impone límites, pero eso te permitirá atravesar alambradas y llegar al norte de la ciudad. Puede que te haya juzgado demasiado rápido. Que esto sirva como disculpa o algo así. Deja de mirarme así. Esto no significa que sean mis amigos. Aún tienes cosas por hacer. Ve al norte de la ciudad y genera más felicidad. Puedes llegar allí desde la casa del este. Busca las alambradas. Vale, que es. Uy, como. Ah, así. Oh, vale. Vale. O sea. Uy. As... Uh. Va un poquito 8 esto. Vale, y aquí puedo recoger entonces otro poder. Sí, que está por, bajando por aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, pues creo que vamos a tratar de coger. Guay, uh. ¿cómo llego a ese? ¡Uh! Vale, parkour. Esto nos gusta. Vale, así nos caemos. Y entonces con esto ahora, estas alambradas las podemos pasar. Vale, perfecto. O sea, ya tenemos literalmente magia. Esto es maravilloso. Vale. Uy, ¿a dónde nos lleva esto? Vale, y este es el otro que teníamos bloqueado. Vale, perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a cerrar el capítulo con esos 20 minutillos. Y recordad lo de siempre llegados a este punto Espero que os esté gustando mucho esta serie Este va a ser nuestro tercer capítulo O nuestro cuarto capítulo si no recuerdo mal Y eh, nada, lo de siempre recordar revisar la descripción Porque tenemos ahí la red de la taberna Que comentamos un poquito de todo También recordad suscribiros a la taberna Que estamos haciendo contenido de calidad Y cada vez mejor gracias a vuestro apoyo Así que nada, eso es de todo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós